y la Coordinadora Nacional por el Cambio. y Las conclusiones se las mostramos a continuación. Se recomienda al Departamento de Santa Cruz hacer otra gran concentración de Chimoré a Santa Cruz el 2 de agosto. Esperamos pronto con Cotercán del Departamento de Santa Cruz reunirnos con los distintos sectores, nuestros profesionales y sospechosamente... A mí me sorprende. No sé, se serán muchos, pero algunas instituciones colegiadas van sumándose orgánicamente.